Jesucristo. Hijo, abandona tu corazón firmemente al Señor, y no temas el juicio humano cuando la conciencia te dice que eres piadoso e inocente. Bueno es y dicha también, padecer en tal estado. Teme a Dios, y no te espantarán las amenazas de los hombres. ¿Qué puede contra ti el hombre con palabras o injurias? A sí mismo se daña más que a ti, y cualquiera que sea, no podrá huir del juicio de Dios. Ten presente a Dios, y no contiendas ni te quejes. Y si te parece que al presente sucumbes, y sufres una humillación que no mereciste, no te indignes por eso, ni por impaciencia mengues tu victoria. Sino antes bien mírame a mí en el cielo, que puedo librar de toda confusión e injuria, y galardonar a cada uno según sus obras. Romanos 2, 7. Texto extraído de la obra de Imitación de Cristo, del Padre Tomás de Kempis.